Soledad de Hernández Méndez y bueno, soy ejecutante de este bello instrumento que es el órgano histórico de finales del siglo XVII y soy originaria de aquí, de la comunidad de San Jerónimo Tlacochaguaya. y bueno, pues los invitamos a que conozcan el templo del siglo XVI y en especial este instrumento de... hecho por manos oaxaqueñas y claro, por mí. La asesoría de, la, de los organeros europeos, pero es, no es un órgano que fue traído de, de Europa, sino que se construye aquí en, en México y, y con estilo del de, estilo oaxaqueño, es un órgano oaxaqueño de autor anónimo, no se sabe el autor en sí. Y bueno, pues vengan a disfrutar aquí en Tlacochahuaya y escuchar los sonidos de ese instrumento. Por lo regular tocamos en las misas dominicales, los servicios religiosos como las bodas, bautizos y eventos este, como la mayordomía que acabamos de, de escuchar. Y bueno, entonces este, está la invitación para que vengan a y visiten este hermoso templo. Pues es un instrumento que es patrimonio de, primero, de Tlacochahuay, luego de los oaxaqueños, y es un patrimonio a nivel mundial, No es un patrimonio de la humanidad, por lo cual este, el mantenimiento es algo muy importante, hay que tocarlo muy seguido, es, esa es la forma de mantenerlo en forma, es hay que darle vida al instrumento para que no sea una pieza de museo restaurado, sino que esté en, en, en, en constante vida y la mejor este, forma de hacerlo es insertándolo a la, a la vida religiosa, ¿no? claro que también hay conciertos este, de órgano con autores específicos y escuelas de Europa, ¿no? Es música española, italiana, francesa, pero este, eh, para que la gente exista como esta cohesión social es importante insertarlo en la vida religiosa, en la de los servicios religiosos que es es una de las partes fundamentales por la cual estamos en el coro y es uno de, de los elementos que debe de tener el, la iglesia y bueno entonces nuestro compromiso como oaxaqueños es cuida, y como tlacochahuayas es este, cuidar este patrimonio para que no sea una pieza de museo y tampoco y mucho menos pensarlo en que se lo lleven o, o lo desmonten para vender este, y bueno en, en este punto eh, este, se hace un festival de música eh, a nivel anual que, es el, que lo organiza la Academia Mexicana de Música Antigua para órgano, es un festival internacional del órgano barroco que se viaja a diferentes estados esta academia lo dirigen los maestros, Gustavo Delgado Parra y Ofelia Gómez Castellanos y vienen en Oaxaca en principios de los días de noviembre del primero al 6 de noviembre vienen a dar un, una serie de conciertos en estos órganos como Tlacochahuaya la Basílica de la Soledad eh, San Andrés Autra, Santo Domingo, Yanguitlán y Santa María Asunción Trejea. Y son de entrada libre, así es que estén pendientes. Eh, los conciertos empiezan el 31 de octubre al 5 de, de noviembre cada año. Gracias a ustedes.